Y estaba en el mercado de Barton, como siempre recopilando datos, para enviárselo a la señora Paes, Porque ella eh, recababa esos datos justamente para enviárselo a todos los amigos de la prensa. En 1997 era muy importante y, con, y con, estaba en los archivos del, del mercado de abasto donde yo era encargado de prensa en aquella oportunidad eh, se enviaban los medios de prensa y contaban datos importantes con respecto a la producción nacional ya sea oleatinosa eh, cítricos, todo hoy día eso ya no se hace se terminó culminó aquel importante eh, recolección de datos de producción y de precios de todo el país y en esa ocasión en 1997 que es lo que me consultas surgía un nuevo medio de comunicación lo cual era una oportunidad importante y muy linda para que periodistas, colegas amadoras, eh, todo personal una cantidad de personal sean eh, y pegados a un medio de publicación tan importante como este. Gracias. Gracias.